entonces no me permite avanzar amigos no me permite avanzar vamos a empezar otra vez pero ahora más rápido vamos a repetir las mismas respuestas qué quieres hacer en Canadá moverme ahí este permanente cuál es el país de tu pasaporte voy a volver a seleccionar México dónde demonios está México se me pierde. Aquí está. ¿Cuál es el país de tu pasaporte? Aquí está México. ¿Tienes familiares? No, no tengo. Fecha de nacimiento. Vamos a poner otra X. Vamos a ponerle que nací en el 90. Ah, en febrero. Vamos a poner random. Sí. Eh, Por qué quieres venir a Canadá a encontrar un, per, un empleo permanente? Ok, califico para cualquiera de estos programas. Provincia o territorio, Alberta. Ok uh, ¿Qué más? Ah, ahora sí. Vamos a hacer, el, eh, vamos a ponerle que sí tenemos el IELTS. Vamos a ver qué pasa. Tan, si me permite avanzar. ¿En qué fecha hice el test? Obviamente esto tiene que ser real, pero vamos a ponerle que lo hice este mismo año. En agosto. Vamos a poner una fecha random. Ahora me pregunta este el score que obtuve. Vamos a poner que saqué un 7 en, en speaking. En listening vamos a ponerle 7, todo en 7 para que sea más rápido vamos a continuar ¿tienes otros resultados de otro lenguaje? vamos a ponerle que no eh, en los últimos tres años tienes experiencia laboral este, como trabajo calificado vamos a traducir esto no tengo dudas experiencia de trabajo calificada Sí, trabajo calificado. Si tienes experiencia de trabajo calificado en Canadá y si ha sido de tiempo completo, etcétera, etcétera, etcétera, vamos a ponerle no, por lo menos un año o más de un año. Estas son las opciones. Vamos a ver qué pasa si le pongo que no tengo nada de experiencia calificada durante este periodo. Eh, vamos a traducir esto rápido porque. No quiero perder mucho tiempo y no los quiero hacer perder su tiempo ustedes. Durante este periodo, ¿cuál es el nivel de clasificación ocupacional? El NOC. La mayor parte de experiencia en... Bueno, es que Google te traduce literalmente. Si no tienen ninguna experiencia canadiense durante este periodo, por favor, por favor seleccione ninguna de las anteriores. Ninguna de las de arriba. Ok, en los últimos 10 años tienes experiencia calificada Pero aquí ya no me pregunta en Canadá Me pregunta en algún país Y aquí pues tengo que ver este, Si estoy en alguna de estas industrias Por ejemplo, electricista Mantenimiento de equipos, supervisores, técnicos Trabajos técnicos, manufactura Miren, si está manufactura entonces aquí tengo que seleccionar si tengo más de un año o no tengo nada de experiencia, vamos a ponerle un año y también aquí vamos a ponerle menos que dos años ¿cuánto dinero vas a traer a Canadá? Bueno, pues la verdad tenemos muy poco dinero, ¿no? No creo que alguien de ustedes tenga más de 12 mil. Bueno, es probable que sí, pero normalmente la gente va a tener menos que esta cantidad. ¿Cuántos miembros de tu familia tienes? Bueno, yo le voy a poner que no tengo... Uh, pues yo no tengo ni esposa ni hijos. Vamos a ponerle uno. ¿Tienes una oferta de trabajo en Canadá? Vamos a ponerle que sí. Actualmente estás trabajando legalmente en Canadá. Le voy a poner que no, en el caso de que alguno de ustedes esté en México. Tus resultados. Basados en tus respuestas, tú no, no eres elegible para un Express Entry. Pero hay otros caminos para emigrar. Tú puedes eh, intentar Canadá Wizard. Este parece ser un programa si tú crees que eres elegible under or another federal immigration program vamos a ver cómo se traduce esto bajo otro programa federal de inmigración ah, es una buena forma de aprender inglés no creen amigos pero bueno yo les recomiendo que ustedes prueben esto prueben sus chances aquí en estos test ya vieron cómo se hace realmente es facilísimo como se los había mencionado en otros videos Ustedes ya hacen cosas más complicadas con Facebook, con Twitter, con Instagram, con YouTube. Eh, como ustedes vieron, pues es realmente muy fácil hacer este, estos test. Y bueno, pues les mando un saludo desde Canadá y que tengan mucho éxito con sus test. Adiós.